Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estamos de celebración, porque ya somos más de 100 en el canal. Yo estoy súper feliz, agradezco a todos los que os habéis suscrito y espero que podamos seguir subiendo un montón más y podamos hacer más vídeos y que os vayan gustando. Entonces, hoy para celebrarlo os he traído el tag de la mascota. Bueno, para los que no sepáis lo que es un tag, es como una serie de preguntas a los que vas contestando que van describiendo un poco a tu mascota. Y hoy os lo voy a hacer a vosotros. Para los que habéis visto mis vídeos anteriores ya la conocéis y para los que no, pues os la presento. Esta es Maya. ¿Cuál es la raza de tu mascota? Mi mascota es un cerdito, es una raza mini pig, es un cerdo miniatura. ¿Dónde conseguiste a tu mascota? Yo a Maya la compré por internet a un criadero especial de, estos, de este tipo de cerdos. Pero bueno, si queréis saber más de cómo la compré, cómo fue comprarlo, dónde la pedí, podéis dejármelo en los comentarios de abajo y haré un vídeo sobre eso si queréis. ¿Qué apodos tiene tu mascota? Bueno, yo a Maya le pongo un montón de motes diferentes que no tienen mucho sentido, la verdad. Le llamo Mayuski, Pituski, Maggi, Mai, cantin Flora Dorada. No le busques sentido, no lo tiene. ¿Cuánto tiempo hace que tienes a tu mascota? Bueno, yo tengo a Maya desde que tenía unos dos o tres meses y hace ya 17 meses que nació Maya y yo la tengo desde hace pues, 15 así más o menos ¿Te tienes mucho hambre? Toma ¿Cómo es el carácter de tu mascota? Bueno Maya, como podéis ver, es una glotona no hay manera de que se esté quieta en los vídeos si no hay comida por medio También es muy muy dormilona está todo el día durmiendo y tiene un poquito de mal genio también, verdad un poquito de mal genio sí que tienes. Se enfada cuando no hace lo que ella quiere, o cuando le molestas, cuando duerme, no sé. Y luego, aparte, es también muy cariñosa, contrario de lo que muchos puedes pensar. Yo que sé, si estamos en el sofá tumbados, está todo el sofá libre, es Maya. Y estoy yo en una esquina, pues Maya viene y se tumba encima mía. No sé, es muy mágico. Y la última pregunta, ¿qué significa tu mascota para ti? Bueno, para mí Maya, como para muchos dueños de animales, es mi hija. Yo la considero mi hija, mi responsabilidad, y la quiero muchísimo. Y no sé, pues los miembros de la familia también. Yo, por ejemplo, a mi novio le llamo papá, porque es el papá de Maya. A, a mi hermano es el tío Michelini. Eh Maya! Ven? Bueno, se ha decidido, dice, a mi madre la llamo abuela a veces, y a mi padre el abuelo, porque son la familia de Maya. Yo a Maya la quiero muchísimo, yo considero que es como tener un hijo, ¿no? Porque al final tiene responsabilidad, tienes que ocuparte de ella, tienes que sacrificar, pasarla cuando te apetece, pero da mucho a cambio, y yo, a mí me encanta tener a Maya, a la gente le sorprende mucho, pero para mí es lo más bonito del mundo, ¿verdad, Maya? O normalmente es bastante más tranquila que esto, pues que justo lo hemos pillado en celo y no puede parar de moverse y solo quiere comida y se va cada dos por tres En fin, bueno, este ha sido el dado de la mascota, espero que os haya gustado, que hayáis conocido un poquito más a, Ma a Maya Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros Si queréis ver más cositas sobre Maya, tengo un canal entero sobre eso, así que no, no dudéis en pinchar y ver todos los vídeos de ella y bueno, si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que os gustaría, pues me lo podéis dejar en los comentarios, y si tenéis alguna mascota extraña a vosotros también, podéis dejármelo también en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Suscríbete.